Desde los 80 se patenta, la venta desmedida, década secando cada gota de tu vida. Mimisiva, activa, viva, sin dejar opciones, a la usurpación ah, del administrador ah, de fondos ah, de pensiones. No suposiciones ni contradicciones, la verdad es que subsidiamos para las co contribuciones está, Carta toma acciones, grita el descontento, el violento ejemplo, el decreto ley 3500. Siento el conocimiento concentrándose, ah, sí. reencontrándose, sí. alzándose, sí. organizándose, sí. sacándose sí. la venda. Espo de justicia, premisa independiente. Virtuable ni conciencia falsa noticia, trisa La risa del que a fuego privatiza, bella pisa que la bomba en el Congreso aterriza, exterioriza El rechazo a la corrupción que reina, reina el puerco de Moreira Que arda con la ley longueira Y se despeina, no, aquel 1% no. Que concentra la riqueza fruto de tu crecimiento En su palacio, en su aposento, a su merced del Parlamento Solo el conocimiento le da fuerza a tu argumento Alto a la totalidad del falso pacto Alto que te queda la semilla de Monsanto Desde El desfalco del banco de tal que intacto la memoria, ni la escoria armada pudo Con la furia, con la euforia No trascenderá, si no es estricto Ningún milico debilito el canto de Víctor Ni los gritos represivos, ni los palos, ni el guanaco El maltrato de los pacos no vaqueó a los sindicatos no. Yo sé cómo son de asesinos Porque han habido muchas cosas en el pediórico Que, que extremistas matan a gente Y en el mismo sueño le echan la culpa a la gente Un, un carinero dijo Ah, estos mojones chicos están aquí, los vamos, a la otra les voy a quemarle las manos, les voy a dejarle las manos, como pasa? La lucha de hoy es por los de mañana, representamos lo que la calle reclama, la injusticia social es lo que prende cada barricada, representamos lo que la calle reclama, la sangre derramada por las balas de la armada. Representamos lo que la calle reclama No llamamos tu atención hasta que Chile Jardión llamas Representamos lo que la calle reclama no es sensato, que sin olfato hable de mi estrato uh. Inepto que nunca te captó, no estuve en tus zapatos El reparto, los de siempre, repartiendo la torta uh. Tu poco le importan, solo te aportan, te recortan Soporta la embestida, joven, únete a la lucha Momento de inflexión, el mundo entero ahora escucha En la palestra, previsión, educación, salud El alza de la luz, so que mi el Erujafú Ego pu, Edo Evo Permuto el miedo por revoluciones, por su chile nuevo